un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de este blog. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente a los que hasta ahora han visto ustedes. Tengo aquí tienen aquí tenemos aquí ante ustedes a un grupo de profesionales de la enseñanza. Ellos tienen una dilatada experiencia en este campo y es un tema que está de mucha actualidad en España y por supuesto es una es una es una, una situación que siempre está de moda en todo el mundo. Bien, eh, tengo aquí a mi derecha a José Tomás Elena, a continuación Tino Hortelano, Amparo Maicas y Juan José Fallos. Ellos van a, van a irnos hablando de, diversas, de los diversos avatares por los que pasa la enseñanza en este país, y también de diversos temas de fondo que son siempre actuales en cualquier parte del mundo. Voy a plantearles una pregunta general para que ellos puedan ir hablando de, de todas estas cosas que les, he, que les he dicho. La pregunta sería, ¿cómo veis la educación? Eh, ¿Cómo creéis que está en este momento? ¿Cuáles son los problemas más fundamentales? ¿Qué está aflorando de nuevo? Eh, y también cuáles son esos problemas de fondo que siempre están presentes en todo proyecto educativo. Bueno, ¿qué os parece? Os doy la palabra para que vosotros vayáis hablando con toda libertad. Bueno, pues bajo mi punto de vista, bueno primero me presento, soy Tino Hortelano, llevo 11 años como profesor y 4 anteriormente como educador en una, en una residencia de menores. Y en cuanto a así un resumen de la perspectiva, pues... Nos encontramos en un momento económicamente muy complicado y por lo tanto eso está influenciando también actualmente lo que es la educación pero además de la crisis económica, bajo mi punto de vista, hay una crisis también de valores en cuanto a la sociedad, la familia, el, la poca transmisión de lo que es el esfuerzo y eso claro se ve también en las aulas y entonces yo creo que los tres mm, pilares fundamentales que deben ser pues la familia, los profesores y los gobernantes son los que entre todos debemos aunar esfuerzos para, para intentar mejorarlo, ¿no? Porque es un momento muy complicado en el que creo que la metodología de educación continúa siendo la que se utilizaba pues, a mediados finales del siglo XX y los alumnos demandan otra serie de cosas en cuanto a, a lo que es el papel del profesorado, ¿no? Y ahí creo que está el, nuestro reto como profesionales. ¿no? ¿Qué os parece al resto? Bueno, quizá podéis hacer, se me ha olvidado antes, un poquito mayor de presentación, como ha hecho Tino en este momento. Bueno, pues yo me llamo José Tomás, soy profesor de secundaria, y bueno, yo voy a 13 años ejerciendo esta profesión, y bueno, pues soy un profesor que, que me considero privilegiado de tener este trabajo porque me gusta, me gusta tener un trabajo en el que la motivación es ayudar a los demás, esto es algo que, que a mí personalmente sí, me Es algo vocacional. Es algo vocacional, vocacional, sí. Qué bonito es eso, ¿no? Pues sí, la verdad Qué que Qué bonito es... es cuando un trabajo es vocacional, ¿eh? Sí. Qué bonito es Sí. Sí. Sigue, sí, sigue. Sí. Y bueno, pues ¿cómo veo la educación? Pues, pues no la, no puedo verlo muy bien, partiendo del, del gran índice de fracaso escolar que tenemos y, y también de la gran crispación social que se suele crear con este tema, en el que se, se nota pues, que no, no estamos de acuerdo, gobernantes, educadores, familias, y siempre hay un, un, un desasosiego en torno a este tema, como que no estamos de acuerdo cada uno con cómo se hacen las cosas o cómo se deberían hacer entonces pues, pues yo creo que esto es algo que es, es poco deseable realmente y, y hace que en definitiva pues transmitamos también a, a los más importantes en esto que son los, los chavales que educamos pues una falta de confianza en el, en el sistema una falta que nosotros mismos estamos transmitiendo. Muy bien, ¿qué os parece a vosotros? Vale, pues eh, Yo soy Amparo Maicas, eh, trabajo de profesora de pedagogía terapéutica sobre todo con niños que presentan dificultades en el aprendizaje eh, y bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que en estos momentos pues a la educación, a la escuela, se le está demandando mucho. Y entonces nosotros a veces nos vemos desbordados porque influyen tantas variables en las que nosotros no sabemos eh, cómo realmente abordarlas. Uh -huh. Aparte de todo esto, pues la situación social es complicada, eh, recursos pues tenemos pero cada vez más limitados, Mientras que cada vez afloran más cosas en la escuela. La familia demanda, los compañeros demandan, los niños demandan y la sociedad demanda. Porque también muchas veces se espera de nosotros una solución a los problemas que están surgiendo. Entonces eso a nosotros también a veces nos crea bastante inquietud. Juan José, ¿y tú qué pensarías? Pues yo soy Juan, Juanjo Fallos, llevo 10 años en la educación, soy profesor de inglés. Y veo la educación, bueno, aparte de, como han dicho mis compañeros, que estoy bastante de acuerdo, veo mucha desunión, mucha desunión entre familias, escuela, gobierno... Entonces, eh, antiguamente, pues, la mayoría iban con los mismos valores a la escuela, entonces conseguía muchas cosas, pero ahora como cada uno barre hacia su casa o tiene un criterio diferente, pues eh, hay una dificultad. Entonces, pues, muchas veces la familia en contra de escuela, escuela en contra de del Gobierno, entonces, o, o de, de la institución mismo, entonces ahí es donde veo yo el mayor problema, que no vamos todos hacia, hacia la misma dirección. De, de estos temas que habéis tocado, que así de rápidamente habéis hablado de montones de cosas, ¿cuál querríais profundizar un poco ahora en un primer, en un primer momento? ¿Cuál sería? Hombre, yo creo que, como ha comentado, todos son igual de importantes, ¿no? Pero, Comentando sobre los gobernantes, no sé, me parece indignante que en un país como España, que se supone que es un país europeo y desarrollado, tenga que cambiar la ley educativa en función del gobierno que llega. ¿no? Quiero decir, eso demuestra la falta de, de esa intención de, de ver la educación como algo importante cuyo objetivo es formar personas que lleven a un país adelante. El objetivo ahora mismo es, en función de cuando yo llego al gobierno, crear una ley en función de mis ideales, intentando demostrar que estoy ahí quemando yo y no importa que, que los alumnos sepan más o menos o sean más o menos personas, importa que mi huella quede impregnada en la ley. Entonces, pues para los profesores es pues eso, que sabemos que ahora está a punto de entrar una ley nueva, pero si hay otras elecciones y cambia el gobierno otra, y bueno, ese sería uno de los ejemplos de algo que, como yo conozco España, pero no sé si ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, Hispanoamérica o demás, pero realmente me parece que es un uno uno de los hechos más graves que, que tenemos que afrontar como, como profesores, ¿no? Sí, sí. yo, yo estoy, estoy bastante de acuerdo en lo que estás diciendo, Tino, porque de hecho es que eso es un factor que yo creo que nos desmotiva mucho a los docentes. El ver que, que el sector político, que son un poco, son un poco nuestros jefes, son los que, los que nos contratan para que hagamos un trabajo, no se preocupan realmente de nuestro trabajo. Porque para mí lo que quiere decir lo que tú has expresado es eso, que realmente... No hay un interés real desde la política por la educación, porque si fuera así se promovería pues, lo que hace falta en la educación para que las cosas funcionen, sin embargo no es así. Hay otros intereses que pueden más, no sabría decir tampoco cuáles son, si es el tema de ganar votantes, si es el tema de parecer, si es el tema de otros intereses políticos. Y, y entonces nosotros tenemos un segundo plano y parece que es nuestra guerra lo de educar. A nosotros nos ponen, en vez de ayudar, nos ponen pegas y nosotros tenemos que automotivarnos y, y, y, y un poco levantar lo que las leyes muchas veces ponen que son dificultades. Es desmotivador, en definitiva. Sí, otra cosa que yo planteo es eh, cómo es posible que las bases pedagógicas, las teorías pedagógicas, no cambian con tanta rapidez como cambian las leyes. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿se legisla de espaldas a la, a la pedagogía? Porque si se legisla a la par... ...no estaríamos hablando de controversias. Claro. Habría una base pedagógica que sustentara ese cambio legislativo... ...por lo tanto, sería aceptado por la comunidad educativa. Cuando no se acepta, cuando se cuestiona, cuando se duda... ...es porque tú no estás seguro si eso que pone en la ley... ...es lo mejor para tus alumnos. Uh -huh. Sí. Y si no se legisla en base a lo pedagógico... Base a qué se ¿En base a qué se legisla? A lo económico, a lo social, pero luego nos piden resultados uh -huh. académicos, luego nos piden resultados en términos de, de calidad, de. ¿Cómo se aúna todo esto? Uh -huh. Ahí está otra de las trampas en las que nos están metiendo y es que te exigen unos resultados para que luego a nivel oficial aparezca que el porcentaje de fracaso escolar es menor, aprueben más alumnos, pero te dicen, ojo, si no llegas estos resultados, tendrás menos recursos. Con lo cual te están presionando para conseguir esos resultados. Sin importarle, creo demasiado si realmente es efectivo y son resultados reales o no, sino lo que quieren es que luego en las estadísticas aparezcan que dicha comunidad autónoma o dicho país ya no aparecen unos resultados negativos. Si luego es más o menos real, me da la impresión que a los políticos no le importa, pero te están diciendo... Amigo, llega hasta aquí, porque si no, cada vez vas a tener menos, resulta menos recursos para poder trabajar, así que mira a ver qué te está jugando, ¿no? Y creo que es otra, otro de los grandísimos peligros en los que estamos, estamos, nos están metiendo, no es que estamos cayendo, es que nos están obligando a entrar, ¿no? Juanjo, te, ¿se te ocurre algo, Juanjo? Pues, pues eh, sobre todo lo en el tema de recortes, en los criterios que tienen los, los políticos a la hora de recortar, que dices, bueno, pues, porque la sociedad es tal y como está ahora, hay que hacer recortes sí. entonces, eh, dije, si dijeran bueno, recortamos a nivel pedagógico y tuviera un criterio pedagógico, lo harían bien vamos a meter más alumnos, de acuerdo vamos a hacer esto pero tal y como se están sucediendo las cosas es que ni eso, están haciendo recortes eh, ampliando jornadas laborales eh, produciendo plantillas entonces al final pues te ves manco manco a la hora de trabajar entonces, no sé. Sí, yo creo que, yo creo que lo que habéis planteado eh, sería algo así. Vamos a ver, ¿qué está, ¿qué está predominando a la hora de tener criterios, buenos criterios para, para, para la enseñanza? ¿Están predominando los criterios económicos o están predominando los criterios pedagógicos? en relación con unos buenos criterios económicos. Yo creo que esto es la pregunta que, que estáis planteando un poco. Sí. ¿Qué es lo que está ahí en juego? Eh, ¿La enseñanza es, un, es una especie de... Eh, ¿Se está jugando con la enseñanza en relación a lo económico o se le está dando a la enseñanza realmente la importancia que tiene realmente en cualquier país? No en este país, sino en cualquier país. Eh, eh, perdonad un momento porque ayer estaba yo con un paciente, un paciente que es ingeniero. Este paciente, eh, eh, es que viene, viene a cuento con lo que estamos, este paciente ha estado en Estados Unidos y en Alemania. Me decía, es un paciente, yo diría, pionero a nivel mundial en el estudio del frío, del frío, de todos los procesos del frío. Bien, este paciente me decía que aquí en España no se investiga nada. Él está ahora mismo en una universidad investigando, investigando, sin embargo... Eh, eh, eh, puedo decir lo que le paga. Le paga 1.200 euros un chico de 37 años. Y eh, la razón por la que se ha ido en Alemania y seguramente se volverá ahí es porque aquí realmente tiene un trato que no tiene ningún futuro. Entonces, claro, tenemos, una, tenemos este ejemplo de lo que estamos hablando. Es decir, ¿con qué criterios se trata a la gente que se dedica a la enseñanza y a la investigación? Entonces, son criterios económicos. ¿Son criterios realmente pedagógicos? A mi parecer siempre acabamos yendo hacia el criterio económico. ¿no? Se está intentando privatizar la escuela, que al final lo que buscan es enriquecerse, porque se, se plantean como negocios, incluso nos llevan los sistemas de calidad a la, a la escuela pública, que quieren que tengas unos resultados y en base a esos resultados, como apuntaba Tino, eh, os dotaremos, os daremos ciertos recursos. Entonces, hacia ahí van... Vale, creo yo, muchos de Vamos, los, los recursos públicos. Sí, y yo también veo que hay una ruptura entre investigación en la universidad y escuela. Muchas veces, los estudios que se hacen en la universidad, eh, a nosotros nos cuesta bastante acceder a ellos. Eh, de hecho, muchos los desconocemos. Entonces, también te planteas eh, si hay una persona que ha hecho un estudio en el que con estos programas se mejora el cálculo, ¿cómo eso no llega al colegio? La gente que está investigando, que está presentando proyectos, o sea, ¿qué repercusión tiene real en, en el mundo de, de la educación? A veces poca, cuando uh -huh. tendría que ser eso eh, un pilar fundamental para mejorar la educación. Uh -huh. O sea, dejar de hacer lo que estamos haciendo, pasar a hacer cosas que tienes mejores resultados y con eso mejorar, pero a eso parece que no se le da mucha importancia un poco lo que se imparte está en manos de los docentes y muchas veces de las editoriales. Sí, es una crítica también que a veces se nos achaca un poco porque yo la docente hace lo que le parece en el aula. Pero realmente es que yo un poco enlazo el tema este de la investigación con el hecho de cómo se implantan las leyes. Desde mi parecer tendríamos que estar aún poniendo en marcha la LOGSE, porque ahora llevaríamos, bueno, la era el 92, 2002, iba a decir 10 años, más de 10 años, pero vaya, un cambio educativo necesita implementarse, necesita motivarse, que se, que se motive no solamente los, los profesores, que, que los que más, por supuesto, pero también que se motive el sector político, que se motive la sociedad, que se ponga ahí energía, que eso es una mejora importante vamos a, y ver resultados también en el tema del investigador. Vamos a ver resultados para realmente ver y, y no ir haciendo cambios, como también decía Tino, así pasará. Ahora, las 16 leyes orgánicas que digamos, ¿no? En, los últimos 10 años, de no, no, vamos a ver, lo que funciona lo mantenemos, y lo que no funciona lo vamos perfeccionando, lo vamos cambiando, eso sería realmente, pues eso, el, el hacer uso de las investigaciones, el aprovechar la, la, la propia práctica, sin embargo, no, eso no tiene nada que ver con lo que la, la investigación, la experiencia educativa, pues es cada uno la que tiene, porque al final, como la ley no, no te apoya en ese sentido, no va marcando, no hay unos cursos que recibamos los profesores y que nos enseñen las últimas... Tendencias, los últimos descubrimientos, pues cada uno aplica su librillo, más o menos. Cada uno aplica su y luego también, apuntando a eso, la desmotivación que crea el, una persona prepararse, eh, estudiar una ingeniería, investigar y que se tenga que ir fuera de su país para buscarse la vida. Entonces, el, al final, los mismos estudiantes dicen: es que da lo mismo estudiar o no, porque aquí no va a haber trabajo, no va a tener que ir fuera, ¿no? Entonces, en, en base a lo de la investigación. Quería abrir el tema a, otra, a otro asunto eh, Bueno, yo creo que debe ser muy importante vosotros ahora lo, lo diréis lo que no sé si se debe llamar así la comunidad educativa es decir, la relación entre profesores eh, el centro, la dirección del centro eh, los padres de los alumnos e incluso la, la, la, la sociedad en la cual se inserta esa comunidad educativa el barrio, la zona, etcétera, etcétera. Yo siempre he pensado que la, la comunidad educativa, con todos esos eh, factores, con todas esas personas que, que tienen que, que, que entrar ahí, es importantísima. No sé, ¿esto cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis que debería funcionar? ¿Qué tipo de, de organismos debería haber? ¿Esto cómo lo veis? A mí me parece importantísimo. La verdad que, que creo que, que es la forma un poco también de que de que hay una credibilidad por parte de, los, de nuestros educandos que vean que, que los padres, los educadores, que, que estamos todos relacionados y que somos realmente un, un equipo ¿no? que, que busca que ellos florezcan, que, que crezcan, que, que aprendan sin embargo, sin embargo, veo una pega ahí muy importante y es precisamente la, la, lo que decía al principio, las diferencias que hay de la forma de entender las cosas muchas veces cuando los profesionales, los profesores nos, nos relacionamos con las familias hay una tirantez en cuanto a que, a que desconfianza, ¿no? No, no no credibilidad en la profesionalidad del trabajo, sino a lo mejor piensan que no estás tratando bien a su hijo, porque su hijo no se encuentra bien en ese momento y por eso habla contigo, lógicamente. O, o también, pues. No, no sé qué va a decir. <risa> eh, y, y entonces yo creo que eso es un problema, porque claro. Eh, una cosa es encontrarte con, con alguien con el que hay una amabilidad, hay un respeto, y otra cosa es encontrarte con alguien que realmente te mira con un poco de recelo, y yo creo que es así un poco como nos sentimos a veces los profesores con respecto, por ejemplo, a los padres. Pero una pregunta, ¿pero ¿vosotros creéis que hay órganos donde hay una representación adecuada y bien elegida? de todos aquellos eh, digamos sectores, padres, etcétera, colegios, profesores, alumnos que intervienen en, en el hecho educativo? Yo creo que no, hay algún órgano como por ejemplo el consejo escolar que se supone que intenta agrupar justamente eso, ¿no? que son padres, profesores e, e incluso alumnos pero que al final se limitan a lo que la ley dice los dos o tres padres que están implicados van y demás, ¿no? pero que Quizás lo que se debería hacer es abrir un poco a actividades reales, ¿no? Actividades, pues, X veces al año en la que hubieran, pues, compartir actividades, profesores, alumnos y padres en un mismo espacio. Lo que pasa es que la realidad es que, yo creo que por ambas partes, los padres muchas veces no pueden dedicar el tiempo que quisieran a, a sus hijos a ir a actividades del colegio. Y luego, por otra parte, muchos profesores a lo mejor también nos sentiríamos o se sentirían como diciendo, están invadiendo mi espacio laboral, mi espacio profesional, porque un padre tiene que estar aquí porque un poco las situaciones, como, como decía, eh, pues eso, es de cuando hay una reunión, según qué familias, a veces es como diciendo, ¿qué me quiere decir sobre mi hijo? yo No, no estará diciendo que mi hijo es así, o, o sea, que sabrá él, eh? y al revés, no ¿qué me quiere decir a mí de mi trabajo? Que no estoy haciendo bien el trabajo, no hay una colaboración, o un decir, no, aquí tenemos un objetivo común, y es que tu hijo mejore. Evidentemente, los padres deben tener muchísimo más interés todavía que, lo, que los profesores, pero todos tenemos que tener un interés común, ¿no? Sin embargo, a veces parece que somos eso, como una batalla de, de quién argumenta mejor para saber que tiene razón sobre lo que se está hablando, ¿no? Sí. Entonces, no hay cultura en ese sentido de decir, no, no, esto, igual que hablábamos antes de la política, ¿no? Esto, hay un objetivo común que es mucho mayor y todos debemos trabajar bajo ese objetivo. Pero no es así, es un poco esa tirantez que, que, comentabas, que comentabas tú antes, ¿no? Sí. Que ¿no? que no solamente se refleja de parte de los padres, de los profesores, también de los profesores a los padres, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo creo que muchas veces hay... hay personas que, que, que se permiten a lo mejor decirle a un padre qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo cuando eso no es lo, lo, lo ideal, puesto que cada padre sabe. Y al revés, al revés, también hay muchos padres que te dicen lo que tú tendrías que hacer en el aula o cómo tiene que tratar a su hijo cuando eso tiene poco sentido muchas veces porque, claro, si sí, está claro que, que, que todos tenemos unos derechos y que hay que hacerlo lo mejor que se sabe, pero en, la, en el aula cada profesor sabe cuáles son las prioridades y, y por ejemplo, todos tenemos claro que que una primera prioridad es que haya un buen ambiente, un ambiente adecuado de aprendizaje en clase. No puedes ponerte a, a dar temas y a dar niveles cuando hay una, un ambiente de, de, de malestar o cuando hay cosas que están generando... Porque así no se aprende, eso no lo sabemos. Entonces, Creo que deberíamos pues, de quitarnos el estigma ese de que somos un adversario, sino un ayudante claro. o alguien que ayuda a crecer. Entonces, si los padres te ven como alguien que ayuda a crecer o que, que va a buscar el bien, no el hecho de... Suspender, ¿no? Creo que viene mucho, con, mucho a la defensiva en muchos casos porque, cre porque ha suspendido. Porque si no, ni aparecen. Muchas veces el niño cuando va bien no aparece el padre. Y cuando va mal es cuando está allí y entonces ya te ve como un adversario. Pero la misma relación creo que es con, el, con los alumnos. Si los alumnos nos ven como alguien que le ayuda, aunque fracase, pero que le ayuda a levantarse, entonces ahí es cuando mejora la educación, creo yo. Claro. Y ahí tenemos también los profesores cambiar un poco el rol que sea un poquito que creo que es algo que, que tenemos que tener muy claro y, y quizás hay profesores que todavía no lo tienen muy claro y es que nuestra misión hoy en día no es transmitir toda nuestra sabiduría y soltarla allí para que ellos la reciban, todo lo contrario nuestra misión hoy en día debe ser educar personas ¿no? en una serie de valores que hacen falta y que la excusa que tenemos es la parte curricular, no quiero decir que no sea importante impartir una asignatura, claro que lo es pero que el objetivo principal es otro y es pues, formar seres humanos con una conciencia con social, con una responsabilidad sobre lo que les rodea y creo que muchas veces nos falta todavía esa idea y queremos llegar y que, y que todo esté en silencio y que los alumnos nos escuchen y, y atiendan y que luego hagan el ejercicio y todo en silencio y desde luego si un profesor va con esa idea está condenado al máximo fracaso personal y profesional desde luego. Yo conozco, conozco un instituto donde se está llevando una, una iniciativa de ¿se llaman? creo que comunidades de aprendizaje. Intervienen las, familias, ¿no? ¿Eh? intervienen las familias. Intervienen totalmente las familias, tienen una, una multitud de, de actividades programadas en las que intervienen las familias, pero no son los padres, sino intervienen también los abuelos, eh, entran en el aula, hacen actividades conjuntas, y, y lo hacen porque tengo entendido que está demostrado que esto tiene una, una repercusión muy positiva en, en el aprendizaje del alumno, o sea que realmente favorece muchísimo. Pero claro, lo que estamos diciendo es realmente un hándicap para, para poder poner esto en marcha. Yo creo, yo creo que todavía existe, eh, vamos a ver, eh, yo trabajé hace muchos años un tiempo en la, en la enseñanza como maestro y el recuerdo que yo tengo de todo aquello era que lo que se hacía eh, como comunidad educativa, tenía un puro valor burocrático, burocrático. Realmente no había una motivación y una intencionalidad de crear realmente un proyecto común. Yo creo que lo que no existe todavía en, en los colegios, en muchos colegios, en muchos centros, sea colegios de primaria, de secundaria, de bachiller, la universidad... Yo creo que lo que no existe es un proyecto educativo creado, diseñado por toda la comunidad educativa Realmente, puestos a pensar en conjunto, es verdad que esto llevaría muchos debates y muchas dificultades, pero yo creo que hay que progresar en ese sentido, es decir, eh, eh, no puede diseñar un proyecto educativo el, digamos, el director del centro, ni el jefe de estudios, no, debe ser profesores, padres, alumnos y quizá habría que incluir, como te he dicho, más gente todavía, decir, incluso la gente del barrio, la gente de la zona, sí. la gente yo creo que hay, hay realmente una carencia todavía muy importante muy importante en, e, en, ese, en ese terreno bien yo quería abrir el debate a otra, a otra pregunta a la relación profesor alumno yo creo que hay bueno hay muchas formas pero yo diría dos fundamentalmente una donde el alumno es aquel, aquel aquel chico aquella chica al que se le transmiten unos conocimientos entonces profesor el profesor es el señor que va a transmitir que va a facilitar, la transmisión de unos conocimientos, del área que sea. O bien puede ser el profesor como alguien que dinamiza, que dinamiza a todo el grupo para realmente crear entre todos un proyecto y eh, eh, eh, que ese proyecto permita que todas las posibilidades, las capacidades, las potencialidades de todo el grupo emerja, aparezca, salga. Yo creo que son dos concepciones muy diferente. Una, el profesor, como, como diría Lacan, como el sujeto del supuesto saber, que lo sabe todo y es el que lo, el alumno se convierte en un elemento pasivo, el profesor lleva, eh, lleva toda la dirección y todo es el elemento activo, el alumno, digamos, hace aquello que pone en los libros y que el profesor ordena como un elemento dependiente y pasivo y el profesor sería el elemento que dirige el elemento activo. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis esto? Pues que aunque en un principio parece que lo fácil sería el profesor como transmisor de, del conocimiento, luego por las relaciones que se dan en las clases, por todo lo que los niños traen y por las relaciones que se establecen entre los niños, entre nosotros y entre las familias, esa no es la tarea más fácil. Porque si tú no trabajas todos esos ámbitos, no vas a poder funcionar como, como transmisor de, del conocimiento. Tienes que establecer con ellos una relación de confianza, que te permita enseñar. Si no es el alumno, no va a aprender. Y eso es francamente lo difícil. Uh -huh. Claro, porque, porque también... no hay una motivación, una predisposición del alumno a que aprender eso. Entonces sí que existía esa predisposición. ¿no? Uh -huh. Claro, pero no. Bueno, también... por, por miedo o por, o por obligación, un sentimiento de obligación de, de, de, de que era lo que tocaba, ¿no? Claro, nosotros también nos pasa a veces, vamos a un curso de formación y según el ponente nos interesa más o nos interesa menos. Uh -huh. Seguimos con el curso o lo dejamos porque tenemos esa posibilidad. Pero claro, eh, pensamos que un alumno cuando está en clase eh, está allí, lo tenemos allí y, y nosotros tenemos que, que intentar aunar todas estas cosas y, y, y darles una respuesta para que esto funcione. ¿Por qué? Porque el niño... Uh -huh. Por una parte tiene una familia, por otra parte tiene unos amigos, por otra parte es el mismo, y por otra parte estás tú como profesor. Y si no hay una buena relación entre todo eso, pues cada uno pues tira por una parte y, y evidentemente tienes más problemas. Es decir, un niño no funciona, un niño no funciona porque ahí están influyendo muchas cosas. A veces el padre viene y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué mi hijo eh, no funciona? ¿Por qué tiene problemas? Pero claro, ahí hay más variables que están influyendo. A veces se las puedes decir y a veces no se las puedes decir, porque claro, también depende. Pero, pero sí que creo que es muy importante el tener en cuenta todo eso que está influyendo. No solamente los libros y lo que tengo que enseñar. Por otra parte, ¿qué pasa? Que solo se nos miden resultados académicos. Todo lo demás me influye. Si un niño pues ha mejorado mucho a nivel emocional o a nivel de autoestima, esto no se mide esto se mide solamente en resultados ahí, ¿esto cómo lo vamos a llevar? Si, si un alumno no está bien emocionalmente no va a rendir bien no va a tener buenos resultados quizá, quizá quizá vosotros creéis que la enseñanza todavía está más dirigida a preparar eh, a preparar seres humanos para ser mm, elementos digamos, laborales, a, un, para prepararlos para un trabajo, para, para, para ser un elemento de, dentro de esa dinámica de, de, de toda la cadena laboral. Pero quizá no tanto para que se convierta en un ser verdaderamente maduro, libre, responsable, ciudadano, atento, etc. Quizá todavía estamos produciendo seres para que entren dentro de la cadena laboral, pero no seres humanos para hacer una sociedad mejor. ¿Qué pensáis de esto? Que sí, es así, sí, sí. sobre todo porque pues hace unos cuantos años sí que la familia tenía una labor educativa muy importante y cuando llegaban al colegio había una base pues, de valores que, que le permitía centrarse más en lo curricular en los últimos años por diferentes circunstancias no están así y entonces claro el papel de profesor ahí tiene que centrarse mucho más en el papel del alumno como persona que en el curricular porque como tú decías no se puede empezar a, a intentar trabajar lo curricular si no llegas a lo personal. Y también la experiencia lo que me ha dicho es que, que, que desde luego los alumnos son muy inteligentes y ellos saben si realmente un profesor está por ellos o no. No por, por decirle, oye, no, no, que yo confío en ti, no. Ellos saben que según cómo actuemos nosotros, si de verdad creemos en ellos o no. Y eso no significa que no haya que reñirles, ponerles muy serio, ponerse muy serio con ellos, que por supuesto eh, reforzarles positivamente cuando lo hacen bien, pero no se les engaña y eso creo que es algo que tenemos que tener muy presente. Y ahí hay algo que comentabas tú al principio que es básico. Y bajo mi punto de vista, en una profesión como la de profesor o maestro, si no se tiene vocación, es muy complicado llevarla adelante. Porque en cualquier otra profesión que trabajes con materiales sin más, pues tú puedes ser un buen técnico y no te gusta mucho, pero lo haces más o menos bien. Si estás en contacto con seres humanos, como profesor, como médico y demás... Ahí debes tener una vocación importante para poder llevar el día a día, porque a veces es muy duro, ¿no? Es lo que comentábamos de, del vínculo. Si sí. no se crea un vínculo, el sí. niño es capaz de aprender. <risa> e incluso si tú transmites que la asignatura no te gusta, al niño no le va a gustar o no va a aprender. Sí. Porque, de hecho, pues, por la experiencia, si te dan una asignatura de matemáticas, un ha sido muy fuerte. La he dado, pero yo sé que no la doy igual que doy inglés o uh -huh. que doy lengua, uh -huh. con esas disfruto y el niño lo capta Por supuesto. y al final aprende. Los resultados son, siempre son mucho más positivos cuando el profesor le gusta lo que hace sí. que cuando no es. Sí, sí, sí. De, de hecho yo creo que los profesores somos un colectivo que, que deberíamos estar más en continuo mm, trabajo personal sí. y, y un poco revisión personal porque es que al final también se educa como se es, entonces si tú estás amargado, pues eso va a salir de una forma u otra, igual que pasa a los padres con sus hijos, ¿no? pues también nos pasa a los profesores. Y en ese sentido también creo que se deja ahí ver una gran carencia que tiene nuestro sistema, en, sobre todo en la secundaria, y es que los profesores estamos muy formados en un aspecto técnico, y yo he podido acceder, por ejemplo, a mi plaza porque soy arquitecto técnico pero a nivel pedagógico me pidieron que me estudiara unas cuantas cosas de, de memoria porque no había nada práctico no había ningún tipo de demostración aparte de una bueno, una, una clase en la que vi una supuesta eh, iba a decir supuesta así la, la didáctica no sé cómo la diría pero vamos todo por escrito todo muy, muy formal que cualquiera se lo puede aprender y, y por tanto entonces estamos estamos un poco estamos seleccionados por nuestras capacidades eh, analíticas, nuestros conocimientos, pero no por nuestro, no por ganas de enseñar, ni por nuestra, por nuestro interés, porque luego, claro, qué pasa mucho en la secundaria, porque pues nos encontramos con muchos alumnos que tienen una actitud que es prácticamente hostil frente al educador, y, y entonces muchos, eh, por falta de vocación, por falta de motivación, pues llegan a decir esto de que, es que este alumno es como si no fuera alumno mío, ¿no? Porque yo con este alumno no tengo nada que hacer porque, porque él no se lo merece, porque él no se lo gana. Claro, hace falta tener mucha vocación y muchas ganas cuando un alumno que está plantando cara y que está impidiendo pidiendo desarrollo más de las clases para, para poder decir, no, este es un alumno mío como cualquiera, y más aún porque tiene problemas y tengo que ayudarle. tío es eh, me... eh, en alguna ocasión tú me has hablado de algún alumno, de algún alumno concreto con el que has tenido una experiencia muy bonita, eh, no sé si recuerdas ahora o recordáis algún alumno con el que hayáis tenido así una interacción o algún grupito, que hayáis dicho, eh, esta experiencia, no sé, lo digo porque quizá la gente que nos, que nos va a ver, que va a ver este vídeo puede ayudarles, algún ejemplo. Hombre, yo recuerdo algunos, afortunadamente también se van renovando porque eh, intento hacerlo lo mejor que puedo, a veces me mejor y a veces peor, pero recuerdo por ejemplo... Eh, yo en los primeros años estaba en un grupo de compensatoria con, con chavales con, con dificultades importantes y, con, y además problemas conductuales también. Y lo que hablo de, si, de que el interés tiene que ser real, ¿no? Pues eso que estaba comportándose mal en clase y digo, mira, si sigues así vas a tener que quedarte sin patio. Era las primeras veces que tenía clase con él. Entonces me quedé con él en el patio, empezó a lanzar sillas, empezó a hacer varias cosas, ¿no? Y entonces, pero me quedé con él en el patio. A partir de entonces todo cambió. ¿Por qué? Porque él vio que realmente, si yo era capaz de aguantar todo lo que estuve aguantando, aparte de pues eso, estar quedarme simpatio yo, al estar aguantándolo, cumplir lo que había dicho, uh -huh. él ve que realmente tengo un interés por él. Porque si no, lo fácil es decir, tú, fuera de clase. Okay, y se acabó, ¿no? Ya. Entonces, eso sería un ejemplo, ¿no? Quiero decir que, repito, que no es porque sea un sí. grandísimo profesional, simplemente es un ejemplo que recuerdo, o por ejemplo, otra chica que no tenía nada que ver con lo conductual, pero cuando se fue luego me hizo un escrito que, que tengo guardado ¿no? y que la verdad que es muy bonito, ¿no? de, de que me, me comentaba pues, que le había ayudado con un padre que no tenía y tal y eso. Y creo que esas son las cosas que realmente hacen de nuestra profesión algo único y algo que hay que vivir como, como un reto diario, que hay veces que te vas diciendo madre mía, que se acabe el día ya, que, pero que, que al final compensa, no compensa este tipo de de interacción personal con los alumnos y que, y que te hace crecer a ti como persona y a oh. ellos. Yo creo que ese es el objetivo. No sé si se os ocurre algún ejemplo más sobre, sobre esto. No, no es un ejemplo, sino a, a lo largo de, la, de los 10 años que he trabajado, he trabajado en centros CAES y en centros pues, que, no, pues, que, que no son más ordinarios, no tienen tantas dificultades. A ver, eh, los explica para los que nos podrían... Un centro CAES es un centro de acción preferente, donde pues, la población pues, o puede ser de etnia gitana, o hay que compensarles de alguna manera, porque las, las tienen alguna carencia muy grave. Uh -huh. Suele ser, pues, tiene que tener un 33% de alumnado o más con desfavorecido. desfavorecido. Entonces, uh -huh. pues, eh, sí que he visto que en estos centros, lo emocional, los alumnos lo premian mucho más. En plan, pues, eh, pues, si les das cariño, que es lo que no tienen en casa, eso es lo que se premia. O sea, ellos te lo premian, te lo... Te, es, es la recompensa que te llevas tú y ellos. Más que los... Si en otro centro pues, vas a dar algo em, emocional o tal, como eso lo, tienes, eh, lo tienen de casa, la base esa la tienen de casa, ya no les hace falta. Entonces buscan otro... el conocimiento. Y en cambio los centros CAES no, buscan más lo emocional, el sentimiento, que es la carencia que ellos tienen. Por lo, por lo que veo, eso, eso nunca falla en ningún ámbito en ninguna profesión, porque en mi trabajo clínico eh, hay que ver cómo cualquier paciente nota si realmente el terapeuta no es un señor que sabe, que sabe que domina una teoría, que domina una técnica, sino aparte realmente que realmente tiene verdadero interés por ese paciente. Eh, yo eh, aprendí de un maestro mío eh, a recibir a un paciente. O sea, yo antes eh, recibía a los pacientes de otra manera, pero a raíz de un maestro mío que me dio una buena lesión, yo abro la puerta, recibo al paciente siempre con la puerta abierta, cuando él llega yo estoy en la puerta esperándole y le llamo por su nombre, le doy la mano y le hago pasar. Esto que parece una tontería implica para la persona que viene que tú le estás esperando y que le estás esperando a él y que le llamas por su nombre y que le miras como diciéndole me alegra que estés a ti uh -huh. eso tiene un impacto afectivo muy importante y eso se necesita para que una persona para que un paciente en este caso progrese en una terapia en la educación, por lo que decís pasa exactamente igual, ¿no? Sí, sí, sí, completamente. sí, sí. Yo al hilo de esto de las anécdotas ¿Ya se lo tomaré más No, Iba a, a, recientemente acabo de dar un tema de, de, de máquinas y mecanismos y, y, y yo pensaba que lo había hecho mal, mal con respecto a, a mis propios criterios, ¿no? porque otros años lo he hecho mucho mejor, pero yo me estaba haciendo un lío, empecé con unos problemas, luego me compliqué, luego volví atrás y yo internamente llevaba la visión esta de que lo estaba haciendo muy chapucero, porque no lo no, no estaba haciendo como, como me gusta hacerlo. Y hablando con un alumno el otro día, en plan informal, me felicitó y dijo, uy Javier, ¿y por qué me felicitas? hombre, dice, es que estoy encantado contigo. Y yo, digo, tío, ¿de verdad lo dices? Digo, no me lo estás diciendo irónicamente. Dice, no, hombre, no. Estoy encantado. Dice, me encanta cómo me tratas en las clases. Digo, me, me motiva mucho, me gusta. Además, en el grupo estamos muy contentos contigo, cómo nos relacionamos. Y, y entonces me quedo y me no, digo, es que también estoy yo ahí dándole vueltas al tema de las máquinas y a lo mejor, bien, las máquinas son importantes, pero él avalora mucho más el tema de, de, de la afectividad y el trato y la cercanía que, que que, que tengo yo con ellos y, y, y la verdad que me he dado cuenta de que eso... Es que los alumnos tienen una sensibilidad especial desde pequeños para captar eso, el profesor, que realmente está, está por ellos. Porque luego cuando lo verbalizan y cuando dicen es que este profesor o el otro, pues tú que realmente es un compañero tuyo pues puedes, eh, puedes comprobar que realmente sí, es gente que está más motivada o menos o que se implica más o que se implica menos y dices ¿cómo es posible que este niño que a lo mejor tiene seis años lo percibo de esta manera tan clara. Y otra cosa que también me sorprende es cómo a pesar de que tú les pones límites y a pesar de que tú eh, les dices hasta aquí puedes llegar, ellos están contigo. Sí. O sea, cómo es posible que tú hayas tenido con un niño pues una discusión, hayas tenido tus más y tus menos y al otro día venga el niño tan contento y tan feliz y, y, y ya está, y ha pasado. Y pues eso porque, es lo que le ayuda. Porque le has demostrado que le importas. Simplemente es eso. Le has demostrado que le importas. Uh -huh. Sí, aunque esté muy enfadado contigo en algún momento, no quiere decir que él realmente te valora. Yo creo que lo que más valoran ellos es el hecho de que seguimos estando ahí. O sea, y, y, y por otro lado, lo que más les puede afectar es que tú digas, bueno, tú para mí has terminado, ¿no? Y, y acaso con alguna en indiferencia o con eso, yo creo que a mí eso es lo que más les puede tener Sí, mucho. sí, eso, eso. eso. Hace, hace poco, hace no mucho tiempo, me ocurrió una cosa que ya dije en un vídeo eh, aquí, una cosa que me impactó muchísimo. Un paciente que yo tenía de 33 años, muy bueno, de 33 años, que tenía, estaba en una terapia con él poco tiempo, poco tiempo, eh, murió de repente, es decir, una buena mañana salió de su casa, al salir de la calle cayó desplomado y murió en ese instante eh, a este paciente he de deciros que sentía por él un cariño especial excepcional y puedo deciros que si había podido llegar hasta ahí con él era por eso porque era un paciente muy, muy difícil llegaba a las sesiones gritando, pero literalmente gritando todas las sesiones. Solo al final de las sesiones algunas veces se calmaba. Gritaba y gritaba y gritaba. Gritaba su dolor, gritaba lo que le pasaba, estaba desesperado, estaba decepcionado de su familia, de la sociedad, de todo. Sufría horrorosamente. Yo era también un poco víctima de su, porque yo... Él esperaba que yo pudiera darle mucho mal de lo que podía darle en tan corto tiempo y a veces se disgustaba y se cabreaba conmigo. Os puedo decir que cuando me notificaron su, su muerte sentí una pena enorme, un dolor intenso, intenso, porque hay que ver cuánto me habría gustado que ese paciente no hubiese muerto y haber podido seguir con él la terapia y que todo hubiera podido salir bien. Hubiera sido para mí una alegría infinita, inmensa. Yo creo que eso también debe pasar a vosotros con muchos alumnos. Lo que pasa es que en nuestro caso también, aunque hay veces que la recompensa la, la vemos en el, en el día a día o en algún momento, otras veces se tiene que quedar la esperanza de que dentro de X años sí. se acordará de que había un profesor que me dijo aquello o que... No, o, o a veces ocurre de verdad, ¿no? Pues si hay alguna celebración en el colegio o tal, pues vienen alumnos que has tenido y hablas con ellos y ves cómo has madurado y ves como, cómo, no sé, es otro sí, tipo de relación, que ¿no? simplemente vas por la calle y te para alguien que no sabes quién es y te dice, Juanjo, ¿qué soy? No sé qué. Y entonces dices, sí, sí. ostras, ¿cómo has cambiado? Y te cuenta simplemente lo que ha hecho. O sea, es el, el hecho de que te pare ya es que tú le has marcado, ya le has hecho algo. entonces, entonces yo, yo creo que esa también es una parte de nuestra profesión que quiere saber que los resultados a veces no los vamos a ver o se van a ver dentro, pero que van a estar ahí, en algún sitio estarán y que a los chavales les habrás ayudado para en algún momento poder seguir adelante. ¿no? Sí. Y después otra labor muy bonita es que cuando tú conoces un niño de pequeño eh, tiene unos intereses. Si tú lo recuerdas, cuando luego pasa el tiempo... Ves cómo esa persona que siempre a lo mejor quería ayudar a sus compañeros y siempre te demandaba maestra, le ayudo, le ayudo. Luego se decantan por profesiones que son más de ayuda, de a lo mejor hacen fisioterapia o hacen... Dices, ¿cómo ya de pequeño eh, ya tenía muy claro a lo que se quería dedicar? Inconscientemente, pero lo tenía. Y dices Eso también es una, una labor muy bonita. Luego también otro tema es que... Por ejemplo, gente con, con fracaso escolar, gente a lo mejor población reclusa, siempre a lo mejor eh, dicen, eh, yo fui al colegio y nadie se preocupó por mí. O sea, realmente, aunque ellos tuvieran una conducta disruptiva, eh, fueran malos estudiantes, creo que eso a lo mejor puede dolerte más. O sea, siempre tienes que evitar el decir, bueno, por lo menos esta persona... Eh, con sus problemas, con sus dificultades, que, que piense en el futuro que alguien se interesó por ella, que alguien le quiso ayudar. Porque, claro, el llegar a un momento de desesperación y decir, si yo estuve en el colegio tantos años y nadie se preocupó por mí, aunque eso no sea real, pero es lo que él percibió, que no se preocuparon por él, creo que eso, como profesional... Y, y Amparo, una pregunta. A raíz de esto, yo quería plantearos esto que os he dicho antes, ¿no? Que siempre tenemos, tenéis en vuestras aulas, algún alumno que os dais cuenta rápidamente que tiene una problemática especial, que tiene incluso una patología, podríamos decir, hasta grave. Hasta grave. Puede ser algún alumno incluso psicótico, con una patología realmente muy grave, o, o un tipo borderline con una patología que roza esa zona tan grave de la psicosis. Eh, a veces estos alumnos quedan por ahí marginados, quedan en, un, quedan en un rincón del aula, nunca se les hace mucho caso porque de alguna forma tienes que atender a todos los demás. Pero, ¿qué se puede hacer con estos alumnos? ¿Hacéis algo especial? ¿Buscáis alguna ayuda especial para ellos? ¿Habláis con la familia le, tom, para que tomen conciencia de la gravedad de, de, de su hijo? ¿Qué se puede hacer con esto? Siempre hay algunos, siempre hay alguno. Siempre hay alguno. Yo afortunadamente tengo la suerte de estar en un centro de compensatoria en el que eso se cuida muchísimo. De hecho, es, eh, el centro se fundó porque había una residencia al lado con alumnos con muchos problemas, entonces muchos de ellos van, otros no. Pero quiero decir que justamente tengo la suerte de trabajar en un centro en el que eso se tiene muy en cuenta y hay una cercanía hacia el alumno. Lo que pasa es que los recursos a veces son limitados y podemos llegar hasta donde llegamos. ¿no? Pero quiero decir, eh, esa sensación de estar siempre apoyando a todos los alumnos, a los que lo que necesitan por, porque tienen algún tipo pues eso, de, de enfermedad más o menos clara y a los que en principio no, pero, pero también necesitan nuestra cercanía, ¿no? Entonces sí que hay un, un, un seguimiento por parte de los tutores, los profesores, un, con las familias hay reuniones y luego se derivan pues, a, a, a, ya digamos, a, a, a la rama sanitaria cuando es necesario. Lo que pasa es que, claro, muchas veces esa derivación supone una visita mensual en la que dan una medicación o tal, y no sé si eso es la respuesta, bajo mi punto de vista, no. Pero esa sensación de tener los apartados o tal, afortunadamente no la he tenido porque, repito, sí que hay una sensibilidad ¿no? hacia, hacia ese, ese tipo de alumnos. Yo creo, yo, creo, yo, creo que, yo creo que podría haber, yo creo que no es nada descabellado, que podría haber quizá terapeutas que sin ser profesores ni trabajar en los centros, por ejemplo en, el que vosotros, en los que vosotros trabajáis, eh, la comunidad educativa estuviera en contacto con ellos para cuando a un alumno tiene una problemática muy grave y, y aparte del de trabajo de los profesores podría hacer una terapia que esos, esos psicólogos, psicoterapeutas pudieran hacer una terapia con ellos incluso en algunos casos gratuita gratuita yo puedo decir que hay terapeutas que estarían dispuestos a eso a hacer una terapia gratuita o económicamente a un a, a un precio, vamos, muy limitado, muy limitado, muy limitado. Yo creo que merece la pena buscar grupos de terapeutas que colaboren con los colegios y que depende del nivel económico lo puedan cobrar un poquito más, pero que incluso haya, que no quede ningún alumno que tenga problemas realmente sin poder ser atendido bien. Yo, yo conozco compañeros que podían hacer terapias incluso gratis, con alumnos que realmente lo necesitaran no sé qué os parece esto a mí parece que sobre todo sería una buena idea algo importante eh, porque un poco por lo que comentabas tú antes solamente nos preocupan las personas cuando ya están eh, cometiendo actos delictivos y entonces tenemos muy rápida cuál es la solución y evidentemente no digo que todas las personas pero que sí un porcentaje importante quizás podría tomar un camino diferente si se tomaran las medidas pues del tipo de encontrar un terapeuta que pudieran ayudar equipos sanitarios etcétera no y eso pues damos una serie de recursos mínimos y cuando cumplen 16 o 18 años se acabaron los recursos porque son mayores de edad sí. y se les deja totalmente colgados, eso a veces lo hemos visto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sería algo a pensar porque ganaríamos todos, la sociedad saldría ganando, pero buscamos el encontrar rápidas respuestas y eso no es una respuesta rápida, sería una cuestión de, de bastantes años, ¿no? Sí. Pero que ojalá algún día se llegue a algo así, ojalá. Sí. Y la intervención desde el punto de vista clínico en los centros no se llega. ¿Tú detectas el problema? Sí. Ahora, a nivel de intervención, ¿qué pasa? Es muy difícil, los recursos están limitados, incluso el psicólogo del centro se ha ido cambiando el nombre progresivamente para desvincularlo de esta carga. Ahora mismo es el orientador escolar, queda muy delimitado lo que es, el orientador escolar, pero con estos niños que tienen estos problemas que tú planteas quién interviene intervenimos desde cada uno desde nuestro ámbito lo que podemos pero realmente es una intervención adecuada al problema que él tiene qué hacemos cómo lo abordamos en este momento por ejemplo la escuela ahí tiene un vacío uh -huh. Uh -huh. Y, y resulta también un poco preocupante a veces la visión social que hay de esto como que son solamente eh, gente que consume recursos y parece que, que estamos gastando dinero en gente que le echa cara, ¿no? y está ahí un poco, pues eso, pues que le hagan adaptaciones, que le atiendan profesionales, como que eso es un gasto que pagamos todos, claro, en este momento en el que estamos económicamente mal, uh -huh. y, y no se percibe la, esa necesidad, que, que yo veo importantísima, de integración, de integración uh -huh. y de, de recoger a estos alumnos que tienen unas dificultades, porque son, estos van a ser los, las, las personas que van a estar en esa sociedad, que van a convivir con, con el resto vaya. allá. La, la intervención yo la plantearía desde el punto de vista desde eh, cuando se ha encontrado el problema y anterior o sea de prevención muchas veces claro. porque si nos actuamos solo en el momento que ya hemos encontrado el problema ya lo tenemos pero se puede si miramos o sea si, si fuéramos hacia adelante mm. podríamos incluso prevenir muchos problemas y al final el coste sería mucho menor sí, sí, claro. no habría que intervenir muy tanto muy importante invertir en prevención <risa> Sí, eh, bueno, pues vamos a ir acabando ya esta, esta digamos, esta mesa redonda, por decirlo así. Eh, quizás se os ocurran así algunas conclusiones eh, que tengan que ver con el momento actual que estamos viviendo en España. Claro, hay que tener en cuenta que estos vídeos eh, se ven en otros países, la gente que son de otros países entenderán que muchas veces nos, refera, nos, refer, nos refiramos fundamentalmente al ámbito al ámbito español, en este caso todos estos compañeros son profesores de centros de aquí de España, pero bueno, yo creo que las ideas que han dicho pueden ser utilizadas por cualquier persona de otro, de otro país y creo que son buenas y aplicables a otros lugares de, del mundo. Bien, entonces en ese sentido quisiera deciros eh, algunas conclusiones en relación a este momento tan especial que estamos viviendo de movilizaciones, de recortes, eh, de carencia de medios económicos, eh, etcétera. Eh, no sé, algo especial para este momento. Eh, Participar, alguna cosa que se os ocurra. Yo propondría una cosa que creo que no es de este momento, sino desde hace tiempo, un pacto en educación. Es lo que realmente hace falta. El cambio del sistema, hay niños que han empezado con un sistema, han acabado con otro, incluso con otro, han estado entre sistemas diferentes. Entonces al final eh, las líneas, las directrices que estén bien marcadas, y eso sí que sea un pacto, ¿no? porque al final la comunidad educativa hay que llegar a pactos, no todo el mundo piensa igual. Entonces si en el caso de que llegáramos todos a un pacto, pues la educación iría mucho mejor, creo yo. Sí. Uh -huh. También abrir un espacio para la reflexión. O sea, dónde estamos, dónde queremos llegar, con qué contamos y cómo lo gestionamos esto, porque a veces el día a día nos desborda. Y, y sí que habrán grupos de, de personas que se dedican a reflexionar y a orientar. Quiero pensar a estas personas que legislan, pero no es desde la base. A nosotros no, no nos preguntan eh, mira, tenemos estos problemas, no podemos seguir así, ¿cómo lo mejoramos? Nosotros no tenemos ahí parte eh, para expresar nuestra opinión y dar nuestras ideas, cuando somos los que estamos cada día eh, en la escuela. Entonces un poco de, de parar y de reflexionar y decir, bueno, vamos a pararnos a pensar. Porque a veces lo burocrático, los papeles, los documentos, los proyectos, nos desborda. Pero cuando nos paramos a, a pensar y a decir realmente qué es lo que queremos, qué es lo que estamos haciendo, no hay ese espacio. Y también aprender a confiar un poco entre todos, es decir, padres en profesores, profesores en padres, y luego evidentemente hay padres magníficos, padres pésimos, profesores pésimos y profesores magníficos. Pero si se empieza a confiar, porque sinceramente en este momento confiar en los políticos me cuesta un poco más, ¿eh? sinceramente, pero bueno, eh, pues eso, si se establecen esos lazos de confianza en que en lugar de esas reticencias a la hora de establecer relaciones intentamos ver que hay cosas que nos unen que son los alumnos y son sus hijos pues intentar entre todos con esa paciencia decías tú es decir, con calma nos sentamos pero vamos a hacer algo en que todos estemos de acuerdo nos impliquemos y salga adelante con las modificaciones que sean necesarias a partir de la práctica de esa, de esa nueva ley ¿no? ojalá, ojalá algún día llegue pues sí yo creo que ya lo habéis dicho bastante claramente y creo que, que ese pacto realmente es necesario, un pacto también sincero, en el que, digamos, en el que también cada uno nos planteamos también a veces eh, qué es lo que en nuestra infancia nosotros mmm, no nos dio la educación, o más deseamos, porque también a veces caemos en el de que antes, eh, ahora por las también, antes tal, y, sabía bodos, y tal, y sabían los reyes godos y tal, no sé si alguien habrá afectado mucho a los reyes godos, personalmente no es lo que se menos. Un, un pacto sincero desde las propias necesidades. Yo, yo incidiría un poco en lo que ha dicho Amparo, es decir, eh, en una situación, es un pensamiento muy querido por mí este que voy a decir, en una situación donde hay pro, muchas problemáticas, yo creo que la solución no está en recortes a la democracia, sino justamente en mucha más democracia. Democracia quiere decir que la gente, que el ciudadano normal y corriente participe, se responsabilice, se cuente con él, ...para dar solución a los problemas que tiene un país. Por ejemplo, tú has dicho, hay que hacer algo contando con los profesionales de la enseñanza. Que ellos son los que están ahí todos los días, con los alumnos, en un centro escolar, con los padres... ...y saben lo que está pasando de verdad. No se debe hacer un plan, ni una legislación, ni un proyecto que no salga de abajo para arriba. No puede haber allá el ministro de educación y un grupo de personas que pueden ser muy sabias si se quiere para hacer un proyecto para toda la comunidad de Coité, que son millones de personas sino que ese proyecto tiene que salir de una consulta bien hecha bien hecha a todos los centros donde todos participen y expongan realmente lo que de verdad está pasando hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento y, hacer un, un, y dar una buena solución yo creo que por tanto cuanto más problemas hay más democracia tiene que haber, decir, que la capacidad que cada ser humano tiene su inteligencia, su pensamiento, su capacidad de elaborar, su capacidad de decidir, su capacidad de conectarse, de implicarse, se cuente con todo eso para hacer un proyecto. No al revés, no que cuanto más, mmm, cuanto más problemas hay, hay allá arriba un grupito de personas muy maravillosas y muy buenas que nos dan soluciones a todos los problemas de un país. Pues no. Señor, yo creo que lo que vosotros habéis hecho hoy viniendo aquí es un ejemplo claro. Estamos intentando desde este humilde sitio, que es este blog, eh, a, a, digamos, ofrecer a todos aquellos que nos pueden ver unas ideas que nos ayuden a cambiar las cosas. Yo, yo, yo diría una cosa, permíteme que sea un poquito largo. Yo creo que estamos en un momento a nivel histórico donde se está creando un nuevo modelo general de la sociedad y del mundo. Así como en el siglo XVIII se empezó en, en con el racionalismo, en, sobre todo con, teniendo un país hegemónico que fue Francia, así como en, en el inicio de la, de la democracia el país hegemónico fue Inglaterra, en este sentido fue Francia. Bien, así como en aquel momento empezó a crear su nuevo modelo que, ha, que, que, ha, que se ha continuado durante los siglos XVIII, XIX y XX hasta el inicio del XXI, yo creo que ahora estamos creando un nuevo paradigma, un nuevo modelo a nivel mundial donde todo tiene que ser diferente. Eh, Ahora ya tenemos una serie de, de, de, de, de digamos, de, de elementos irrenunciables como son la multiculturalidad, la globalización, la, la, la, la, los medios de comunicación que tienen una influencia enorme en todo el mundo, en todo el mundo. Tenemos elementos completamente nuevos. No podemos seguir haciendo las cosas como, como si no hubieran aparecido elementos completamente nuevos. Y en educación tampoco, en educación tampoco pero yo creo que está apareciendo un nuevo, un nuevo paradigma. Y yo creo que debemos tener en cuenta una cosa. Yo, por ejemplo, fijaros una cosa, lo, la reflexión que, me, que yo me hago. Cuando yo estoy haciendo algo pienso, bueno, pero qué poquito es esto, esto es como, un, como una gota de agua en medio del mar. Pues no, no es verdad. Lo que cada uno hacemos tiene una influencia real, auténtica, en la realidad. Influye de verdad. Y yo creo que lo que debemos hacer es que nuestro trabajo esté dentro de un sentido, el sentido del futuro, y el sentido del futuro pasa, yo creo, por mucha más democracia, no por recortar la democracia, sino que los ciudadanos sean realmente ciudadanos que cuenten a la hora de crear un proyecto colectivo político, social, económico, que la gente cuente, y eso es un signo de los tiempos del futuro, del futuro inmediato, de este siglo, y yo creo que lo mismo que cosas que empezaron a hacerse en el siglo XVIII, y, y han avanzado muchísimo en dos o tres siglos, lo que estamos haciendo ahora va a tener una influencia muy grande en este siglo y en los próximos siglos. Por tanto, yo creo que por ahí tenemos que avanzar. Más democracia, más participación, más contar con todo el mundo en el mundo educativo, contar con todos vosotros, que la gente, que, la, los, que, la, que, que los diferentes gobiernos que tenemos y los diferentes representantes se den cuenta que no contar con la comunidad educativa es estar perdiendo un montón de talento, un montón de iniciativas, un montón de propuestas, un montón de inteligencia y un montón de, de amor a la gente que no se puede perder todo eso. Tiene que estar ahí. Bien, eh, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Yo simplemente pues para cerrar agradecerte que, que me hayas invitado. Y bueno, los profesores decir pues eso, que tenemos una profesión muy dura, pero que realmente es única y tenemos que ver también esa parte, ¿no? Aunque pues eso, el día a día cueste, somos unos afortunados y tenemos que disfrutar dentro claro. de lo que podamos, claro. Sí. Bueno, pues eh, yo quiero daros las gracias y ya desde ahora también quedáis invitados para otras posibles vídeos que hagamos sobre, sobre educación de difer en diferentes aspectos y también para que otros compañeros vuestros puedan participar en esos, en esos vídeos. Eh, bien, y ya terminando pues decir a todos a todos los que ven estos vídeos, sean de cualquier lugar del mundo, de España como ya he dicho antes, eh, muchos países de América Latina eh, los siguen con gran interés y también cada vez más personas de Estados Unidos y también de otros lugares del mundo, porque a veces nos sorprendemos que nos damos cuenta que son vistos también, por ejemplo, en Japón, hay un número de gente que, de Japón que los ve. Eh, entonces, bueno, queremos eh, decirles a todos los que ven estos vídeos que gracias por, por, por verlos, gracias por entrar en ellos, gracias por hacerse suscriptores y eh, que esperamos sus iniciativas eh, porque podéis enviarnos iniciativas para hacer, para realizar y en la medida en que podamos Queremos que sea un blog democrático, democrático, es decir, que no solamente sea de un grupo de personas, sino de todos aquellos también que lo ven. Por tanto, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.